un día determinado. Papá elige cuándo quiere embarcarse. Así que, de acá y finalizando la nota, los saludo a Sandokan y nos veremos en el próximo programa.